Eh, Palomi, ¿qué estás haciendo con ah, ese cuchillo? Mirá lo que estoy haciendo. Que es un unboxing. Un unboxing, sí, algo así. ¿Con qué estás cortando? Mira. Ah, la pucha, qué cuchillo. Un cuchillo precioso, Mo muela. Un cuchillo español. Muela Rebeco. ¿Y por qué español? ¿Y, y este por qué caso? español? Porque es un libro que viene de España, lo que estoy abriendo. ¿sí? ¿Se lo mandaron a vos? Sí, señor, al taller de corte y corrección. A ver, mandaron. mostrame la tapa. Mira. A ver dónde está ah, taller de corte y corrección. ¿De dónde viene esto? Viene de Editorial Tandaya, ¿ves? Ay, ah, qué lindo. De Córdoba. Córdoba, Pero Córdoba Andalucía. Andalucía, España. A la Pucha, qué lugar Córdoba. Te acuerdas sí, cómo. Qué vas? hermosura. Y mira lo que es, mira lo que es. A ver. Cha ¡Tia ¡Ah, Apa, la casa. De Los vivos y los, y los muertos, muertos. de Dayana, por Dayana Abreu Janes Me suena mucho esta chica. Sí, ¿no? Escritora cubana que vive en Barcelona Ajá. y que trabajó conmigo esta novela. Que pucha. no tenía título hasta, no, no sé, casi hasta el último día, más o menos. Mira vos. Pero y el, tuvimos... proceso, el proceso de de edición fue rápido, porque a esta chica, ¿cuánto que sí, la tenés? ¿cuál? un par de años, por lo menos, mirá, porque primero ella me mandó la novela, eh, yo la leí, primero leí una parte, la primera parte, el primer 20%, y le dije, esto funciona, entonces voy a leer hasta el final. ¿Por qué el 20%? Y porque, más o menos, uno, uno calcula que eh, si funciona el primer 20% de la novela, va a funcionar el resto, ¿sí? Bueno, eh, para tomar en cuenta, para... Para que, por ejemplo, si ustedes van, muchachos, a un taller literario, donde dicen, bueno, déjame la novela y yo te la leo. Y decir, decir mira, dicen los Di Marco, Nomi y Marcelo, que si vos lees el 20% ya te das cuenta. Así que de, yo creo que anda bien, pero léeme solamente el 20%, no me cobres todo, los sí. 500, 500 páginas de novela. Claro. Yo tengo 500 páginas de novela, si son 100 páginas y, re, y la novela ya arrancó. Quiere decir que está todo perfecto. Y, y ahí podemos seguir. Entonces lo que nosotros hicimos fue, bueno, yo seguí adelante, sola en principio eh, y, y leí todo el resto de la novela y fui haciendo los comentarios y viendo qué cosas había que trabajar y qué cosas había que, que reforzar y qué cosas había que reformular. Y después, o sea, porque estaba, digamos, la carcasa, estaba el, el esqueleto, llamémoslo así. Estaba el esqueleto, estaba muy bien escrita, atrapaba, tenía personajes por los que uno se preocupaba. Eso es fundamental. Eh, qué es fundamental. Es fundamental. A mí, a mí, una vez en un reportaje, me preguntó María Taltaur, Me dijo: ¿Cómo, cómo sabes cuando una novela es buena? Lo mismo que se puede aplicar para cualquier película. Eh, Mira, cuando me empiezo a preocupar por lo que les pasa a los personajes, viste esas películas, yo voy ver cuándo lo matan a este tipo. Sí, bueno, no, no, no, no, no es, no, no, no. No es el caso. Yo no me, el caso. me descubrí un día, me acuerdo que me estaba duchando, y me descubrí un día pensando en uno de los personajes de esta novela, y por qué habría hecho eso, y qué sé yo bueno, digo, eso, no, eso es un indicador. Eso es un indicador. Eso. ¿Cuál es otro indicador acá que la novela de este, esta.? Esta Gracias. autora cubana, autora tuya, mira, sí. qué bonita, eh. le mando sí. un saludo desde acá, Mira qué barro. cubana nacida en 1987. Y le publicó un cuento en fin también, Ajá. podemos poner este, ponemos el, el enlace. enlace, porque es un cuento, la verdad que es un cuentazo. muy breve, pero un, un excelente cuento. Por ejemplo, los escenarios eran muy interesantes, había escenarios, hay un escenario central que es el de la casa, pero después hay otros escenarios que están muy bien descritos, el manejo de los tiempos es muy interesante, ¿sí? no, no hay una narración cronológica, en este caso hay una narración que el lector tiene que ir recomponiendo, ah, y esa, esa propuesta, digamos así, para el lector es muy interesante también. Y con esto no estamos diciendo que todas las novelas que son cronológicas. Por ejemplo, Victoria entre las sombras, está bien que mm. tiene algunas idas y vueltas sí. y para atrás, pero yo nunca voy a predicar que escriban solamente una novela, eh, digamos, cronológica. Empieza acá y termina allá, ¿no? Sí, claro, ni tampoco que hagan una llena de saltos en el tiempo. La verdad es que eh, cada libro eh, necesita o requiere o pide un tipo de organización y en este caso además era muy interesante porque esto ya estaba cuando le, vi la primera versión los capítulos ¿Tiene tienen tienen un título uh -huh. pero es un título en función del personaje Amparo, Amparo ser es un personaje, personaje. ¿eh? Magdalena es ah, otro y entonces más adelante vas a encontrar otro capítulo que se llame Magdalena otro capítulo que se llama Eloísa, porque son los personajes y ahí está el punto de vista que está cada cada personaje que está, está llevando y esta era una idea que Diana ya había traído desde el, desde el inicio, y era muy interesante planteado así, muy interesante. Entonces el lector ya sabe, porque además era esto, ¿no? Esta es otra cuestión, un libro que piensa en el lector. Ah, ¿Sí? cosa rara de encontrar. Cosa, cosa rara hoy en día, pero fíjate por vos, porque entonces, con el título del, del capítulo, ya me está... Eh, ubicando en el punto de vista del, eh, del personaje y es, del que, de esa vamos, manera el lector no se pierde y de esa manera el lector no se pierde especialmente en una narración en donde hay varios personajes cada uno con su historia y cada uno con sus relaciones no y, y bueno, entonces ahí no, no te perdés ¿por qué no te perdés? Y porque el autor tuvo la, la gentileza digamos así de pensar en el lector pues es que a medida que vas escribiendo el libro yo voy descubriendo pautas acerca de qué es una buena novela, qué es una Te va a dar mucho gusto tenerla en tus manos en la camita, sí, sí, leerla. Sí, ¿eh? sí. Ya, ya me está dando mucho gusto, muchísimas gracias Dayana. Qué bárbaro. Este, la verdad, un pre precioso, precioso, una, una, fue una experiencia muy hermosa. Después además, yo estaba contando el, el trabajo, después además, una vez que terminamos todo, volvimos a trabajarla ahora sí ya puliendo mucho más y, y, y, y viendo hasta la última coma juntas a través del skype eh, le íbamos leyendo y de pronto por ejemplo yo le iba preguntando y por qué este personaje hace esto ¿Mm? o eh, o, ¿y, y dónde están acá porque hay un diálogo pero no se ve no se ve claramente era como el efecto túnel viste del que vos hablas en un video claro eh, podemos dejar también el podemos ingreso, vamos a poner sí, sí, sí. una tarjeta con ese para ese video eh, bueno qué pasaba los personajes hablaban pero no se sabía qué hacían o no se sabía cómo cómo lo decían o no se sabía claro. dónde estaban entonces bueno como eso, vos es muy en el, aire, en digamos, el sí, aire olvidándose del entorno viste ese efecto túnel que uno se concentra solamente en lo que están diciendo las personas claro. y todo lo que está alrededor. Claro, y entonces, bueno, fuimos haciendo eso, viste, y además había que ir agregando, o sea, en el final, cuando llegamos al final dijimos, ah, bueno, pero claro, pero esto habría que ir anunciándolo, ¿Mm? hay cosas que hay que ir anunciando, entonces, ¿qué fuimos haciendo? Retrocedimos. Y fuimos sembrando indicios también para que cuando se llegue al final, como vos decís, eh, prometí lo que cumplí, cumplí lo que prometí. O claro. sea, estaba todo prometido y estaba todo cumplido. O sea, el hecho no es que uno tiene que dejar todo cerradito por todas partes. Yo en la novela que estoy escribiendo ahora, dejo cosas abiertas por todas partes, pero lo que no dejo son cabos sueltos, que claro. es muy distinto. Claro, muy o sea, bien. que una buena novela también se caracteriza por eso, no, no dejar cabos sueltos, ni dejarlo al lector en la en la duda más espantosa acerca de cómo cerró esto. ¿no? Claro. La verdad que esto está bastante, bastante en contra de la corriente de hoy de dejar que todo lo construya el lector. Yo me, me siento defraudado cuando encuentro cosas que no terminan. Y que el lector en el no, cine pasa también. también sí, sí. Pero es que el lector puede va a construir cosas, va construyendo a medida que lee el texto. Exacto. ¿sí? Pero Para qué va a ser un laburo este. Pero que no, claro, pero además es es, el, el, es una, un diálogo entre texto, autor y lector, claro. ¿no? ¿no? tiene que ser una construcción sola toma, acá tenés y agarregláte solo claro. con lo que te di. Un Modelo no para armar. No es así, no es un modelo, claro. Confunde en la literatura con una especie de rompecabezas. Yeah. ¿no? Claro, y al que siempre le falta una pieza, <risa> lamentablemente. Bueno, no. Acá la idea es esta, que uno, uno va eh, trabajando y va uniendo una idea con otra, una historia con otra. Ah, mirá, claro, esta era la que decía tal cosa, ¿no? Bueno, fuimos haciendo también estas relaciones. Eso, eso también hace a una buena novela. Y, y especialmente hay que cuidarlo mucho todo eso en una novela, porque una novela tiene muchos personajes. Esta además tiene varias generaciones en la misma casa. Ah, la la casa de los vivos y los la muertos. La casa de los vivos y los muertos. Tienen varias generaciones que viven en la misma casa. Entonces, y cada generación con sus problemáticas, con su historia. Y además que arrastra un poco la, la, la problemática de las historias pasadas. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, bueno, pero todo eso había que ir en, engarzándolo y enlazándolo. Y de modo tal también que no sea una información para el, cruda para el lector. Ah, esta era la, la que hacía no, tal cosa. No, no. Entonces está dicho todo de modo así. Eh, no, Baravalle como... tiene Alejandro, Baravalle sí. tiene un, un este, el, el taller el, el sur tiene un video sobre la distribución un, sobre, de Eso Yo, yo, de yo este, le cuento a Ale si estás escuchando este programa te cuento que uh -huh. ese programa tuyo eh, es muy socorrido por mí ¿eh? uh -huh. te digo voy voy todo el tiempo porque eh, el primerizo agarra y te dice, bueno, entonces el escritor subió, pero ¿por qué lo llamas el escritor? Si, si ya se llama Roberto, claro. no puedes decir ahora la función del libro, lo que pasa es que yo quiero que, quede claro, informar al lector, bueno, hay que contrabandear un poquito la, la información sin que el lector se dé cuenta, ¿no? Vas, por ejemplo, decía, bueno, a Roberto le encantaba repasar. La, la zona de, de la literatura fantástica en su biblioteca y, sobre todo, eh, darle un vistazo a sus propios libros que allí estaban mostrando los lomos. ¿viste? Entonces, ya de esa manera se me ocurre, qué sé yo, de esa manera ya tenés al lector informado de que Roberto es escritor, claro, ¿Mm? es escritor y además es bastante gólatra, ¿no? claro, que le gusta el tipo repasa. Libro, así que eh, La información esa es doble. Mucho mejor, es mucho mejor, es mucho mejor. Y hablando de repasar la zona de la biblioteca, esa zona de la biblioteca ah, nuestra, sí, sí, sí, ¿sí? Sí, igual. son está. todos los libros. ¿eh? Mira, que está esos... Matilde de Morir y tengo de sí. ese año. El, Antes el de algún... Cien 100 películas del ICO. De, de, de ICO, impresionante. De Pablo Di Marcos, el de. El de, el de... Cristian Núñez, el de Mario Osegarra, que está. cuya presentación será próximamente, sí, ¿no? sí, bueno, sí, la grabamos ya, sí. es que va, va a andar Todo, Toda esta zona de la biblioteca son todos libros de los integrantes ah, del claro, de Forte la biblioteca. Ah, claro, la parte Corre. de ahí es... Todos esos libros, ¿Y gente? qué crees? Son cuatro décadas, no sí. oh, más de cuatro décadas, como me señalaba Cristian Acevedo. Bueno, fantástico. La verdad que eh, podemos... Mandarle un gran saludo desde acá, mostrar la etapa del libro sí, de vuelta, a... el primer plano. Bueno, Diana, la verdad, La Casa de los Vivos y los Muertos, me estoy muy contento. Cada vez que, que nace un libro en el taller de corte y corrección, pero este no lo vas a poner acá, lo vas a poner abajo porque es una luna tuya. Eh, no, lo metemos acá, hacer ser adulto Lo ponemos acá, sí, sí. Bueno, no mi. Eh, la verdad que me, me encantaría que le contaras a la gente, porque yo ya, muchachos, ya no es que me esté jubilando, no, este, este es el, el mejor momento de mi carrera como coordinador. Diez grupos, acabo de fundar en, en la pandemia, ¿cuántos fueron? Cuatro más. Sí, ¿no? sí. Y, este, y llegamos a, a, a tener un alumnado de un centenar de personas con los tres grupos de y los diez míos, y los individuales aparte. Pero hay una cuestión ya no tengo más vacantes, así que si vos tenés ganas de invitar a la gente a que obtengan, digamos, ese, ese premio formidable que es el hecho de tener un barquito y ver, verlo flotar, no solamente que quede ahí en la, en la pantalla, eh, adentro de la computadora, eh, sino verlo navegar, ¿no? esa cosa tan linda de decir, bueno, qué, qué maravilla. Así que bueno, este sueño, que, que es, es el de muchos y el mío también, por cada libro nuevo que saco, es para mí una, una ilusión, una, una alegría, como si tuviera un hijo de papel, digamos. ¿no? Claro. ¿Y este y cómo, cómo hace la gente? ¿Te contacta? Y sí, ponemos ahora, porque, ahora ponemos <risas> la dirección de, de mail y me escriben y vienen a visitar. Yo todavía tengo un par de vacantes más. Bueno, fantástico, fantástico. Así que Nomi, estás con y vos también. Bueno, muchachos, nos despedimos acá. Eh, espero que celebren con nosotros esta eh, pequeña presentación de esta novela y que además funciona como para mandarlos a, a un programa en donde, donde yo muestro cuáles son las características de toda buena novela. Es un programa que anduvo muy pero muy bien. Sí, y ustedes muy lo, instructivo. Los que recién entran pueden agarrar, leerlo, verlo tranquilamente. Les gustó este programa con Nomi. Perfecto, síganla, ella tiene una conferencia sobre literatura fantástica, impresionante. Gracias. El programa más visto del canal es ese, Nomi, mm, el mira. tuyo. Sigue batiendo récord de audiencia. Así que bueno, la hacemos con todo, amigos, en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Like, en, escriban la Nomi, compartan y la tenemos Hasta pronto.